Bona tarda a tothom i y al 080 Fast Tech Talk al número 4. Es un placer y un honor donde pude eh, iniciar este no año a eh, aquesta trobada que, como recordarem, el 080 Fast Tech Talks van a al 2000 al eh, 2020, just abans de, de la pandemia. Eh, a un clau objectiu. De crear un espacio de reflexión y también compartir pues, con compartir chamen sobre nuevas tendencias y apropar a pues, los expertos, a todos vosotros, que tenga pues, esta necesidad pues, de seguir aprendiendo cada día més sobre lo que está pasando en món este molt muy vinculado amb pues, la tecnología, molt vinculat amb la sostenibilidad, amb l'impacte impacto positivo y dentro de lo que es eh, la industria eh, de la moda. El Fashion Sector, que es una iniciativa que es eh, fruto de la colaboración entre el 080 Barcelona Fashion Week y eh, el Seed Click, que es la compañía que organiza diferentes esdeveniments dentro de la industria de, de la moda, entre los cuales el 080 Investor Day. Hoy tenim eh, el gran honor eh, de eh, acullir, donc una companyia que ens fa molta il·lusió perquè és que a més van guanyar al 080 Investor day del 2019 eh, que es vicom on eh, donem la benvinguda donc, a l'álbar garcía y a lana cañall eh, agralas eh, molt eh, para estar aquí y compartir. Doncs una mica, doncs es eh, aquest espai de reflexió i de debat que obrirem entre tots nosaltres. Per tant, eh, moltes gracias moltes gràcies per estar eh, avui amb nosaltres i abans de començar també, volia agrair als nostres eh, espectadors, a la nostra audiència eh, que és nombrosa y que s'està está fallando eh, en aquests moments i que podran participar de forma activa, no només amb el chat que teníamos oberta, eh, como ya ja sabeu, y que podré dirigir las vuestras preguntas o dudas a, Alba i a eh, també, eh, la Alba y a Lana, Ana, sino que también podré dar la palabra a algunos de vosotros en el momento en que vulgueu intervenir, sacar eh, la mà virtualmente, y os donarem pas para eh, ja que pueda hacer las vuestras preguntas. Ya sabéis que tendremos una hora a compartir entre todos nosotros a partir de ahora, eh, Espero que siguiémos muy profitos a esta estación. Cambiaremos el idioma a castellá, eh, para que cree que ya algunas personas que se conectan y eh, que no y que no saben catalá, partan van bueno, a hacer el switch a, al castellá para eh, eh, que tú tom donde se sabe de todo lo que volvemos compartir donde el día de hoy. Hoy me hace especial ilusión también no solo por el hecho de Alba y, y Ana, sino porque tocamos una temática eh, que me toca muy de cerca, eh, porque tengo una cierta obsesión desde hace muchos años de todos los temas que tienen que ver con el impacto positivo en la sociedad y en nuestro entorno y en la sostenibilidad. Y la verdad es que va a ser el primer Fast Tech Talk que vamos a entrar en materia justamente eh, de, de la sostenibilidad y, y el impacto. Eh, sin más dilación, eh, voy a dejar paso a, a Alba y Ana, que expliquen, quiénes son y qué es Bicom y que, y que eh, pues eh, con la temática de hoy que han titulado como el impacto, eh, impactos ambientales como clave del cambio en la industria de la moda, eh, puedan pues compartir eh, su conocimiento y su experiencia en, en los próximos minutos. Muchas gracias, Alba, Ana. Y adelante. Eh, la cámara es vuestra y el micro también. Genial, gracias. Gracias a vosotros por, por estar aquí y compartirlo. Una pena no podernos ver en persona, la verdad, porque siempre se interactúa muchísimo más, pero haremos todo lo posible para que, por favor, no seáis tímidos y aprovechar para preguntar um, todo lo que podáis. Y un poco respondiendo, o sea, añadiendo a tu comentario, Juan, um, bueno, a nosotros también nos hace muchísima ilusión uh, poder estar aquí porque también recordamos con mucho cariño el, el primer premio que, que ganamos de, de, de Bicom, al final con Bicom. Ah, de la mano de Satan Creek y la 080, así que de hecho lo tenemos aquí en la oficina como el primer premio sí. de, de, de una gran etapa. Totalmente, la verdad es que ha llovido mucho desde entonces, hemos aprendido mucho y bueno, recordamos con especial cariño ese día que fue como el inicio de cuando empiezas a ver que las cosas buenas van a pasar, pues ese día lo recordamos como ese punto de, de inflexión para nosotras. Entonces, primero de todo, nos, nos vamos a presentar a nivel, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? porque muchas personas supongo que dirán, ¿y estas dos qué hacen y, y, y por qué hablan? ¿no? Eh, bueno, pues yo soy Alba, soy una de las dos fundadoras de Vicom. Bicom es una empresa, como, como, como decíamos en la introducción, de impacto positivo. Nosotras también estamos muy obsesionadas con el impacto positivo y al final somos una herramienta que acompañamos a las marcas en su proceso de transformación hacia una forma de producir más sostenible y hacia educar a ese nuevo consumidor que crece con fuerza. Y os preguntaréis por qué, ¿no? ¿Por qué nos convertimos en una herramienta de transformación? Pues porque tenemos una trayectoria ya que suma más de 15 años en el sector textil, donde ahí te das cuenta que la industria, y cuando hablo de industria, junto a proveedores como retail, porque a veces les gusta separarlos a nosotros, nos gusta ponerlos en el mismo pack, porque al final estamos todos en el mismo, en el mismo barco nos dimos cuenta que realmente tenía un impacto que merecía la pena revisar, porque es una industria que sí que es cierto que impacta a nivel social y a nivel ambiental, pero también emociona. Por lo tanto, trabajando en ella te das cuenta que hay, que hay, que hay cositas que, que, que realmente que haciendo como pequeños cambios y pequeños pasos pueden tener un gran impacto positivo. Y ahí es cuando nos... nos nos envalentonamos y decidimos crear eh, esta herramienta digital para dar el poder a las marcas y permitir construir cadenas de valor más transparentes y más responsables. Yo, yo soy Ana, soy arquitecta de formación, nada que ver con, con el mundo de la moda, pero sí que es verdad que he aprendido a, a gran velocidad en parte porque antes de ser la herramienta que hoy somos, en su día Alba y yo compartíamos piso y, y éramos más jovencitas y teníamos la obsesión de crear algo juntas como amigas y, y también con un valor, pues siempre no con este, este valor de, de impacto positivo, entonces decidimos dejar nuestros trabajos y, y empezar lo que era una parte más de consultora, consultoría especializada en en moda y en sostenibilidad que estuvimos tres años viendo origen. Entonces esto me permitió a mí que yo venía del mundo de arquitectura y del mundo también emprendedor con, o, con otra empresa a poder tocar, poder aprender a, como un, un, un gran máster, un gran doctorado, ¿no? todo lo que es la industria de textil. Y gracias a ese conocimiento y a detectar la necesidad de que ya hay productos preciosos en, en el planeta, ¿no? la importancia de cómo le vamos a explicar y cómo lo vamos a dotar ¿no? de, de de, de números y de tangibilizar esa sostenibilidad pues para, para ser la herramienta que, que hoy somos y, y muy contento de estar aquí y poder aportar un, nuestro granito de, de conocimiento que, que os aseguramos que, que estamos constantemente um, aprendiendo, buscando y, y formándonos pero, pero también un honor poderlo compartir con todos vosotros y cualquier pregunta que podáis tener al respecto cualquier si nos queréis cortar o sea estaremos encantadas de poder crear debate de hecho yo creo que creemos que, que lo más importante es que surjan preguntas no incluso como que, que, bueno, somos unos cuantos y quizá todos no estaréis en, en, en otros temas, ahora mismo somos, somos 25, pero sí que nos preguntábamos un poco, que quizá podéis poner cuatro, cuatro frases, el, el por qué os habéis apuntado a este seminario, ¿no? Realmente, ¿qué, qué respuestas estáis buscando? Porque más allá de, de, de, de meteros toda la chapa, que, que también nos encanta, nos encantaría poder daros respuestas un poco más concretas, si, si, si os animáis un poco um, a... Nada, a, a, a a explicarnos qué os preocupa y qué, es para, qué, qué, qué podéis esperar de esta charla, estaremos encantadas de, de apuntarlo todo y al final de la sesión poder dar respuestas. Sí. Os dejamos que vayáis apuntando, la idea es, os vamos a hacer una pequeña presentación, estamos yo creo que muy cansados ya de presentaciones digitales, entonces intentaremos que sea muy amena y luego responderemos pues a estas peticiones, a preguntas y también nos encantará hablar con Juan y entre nosotras para, para entrar en debate, que es lo que nos gusta, la, la chichilla. Entonces, sí que vamos a contextualizar un poquito de lo que estamos hablando a través de una pequeña presentación que os compartimos ahora. ¿Vale? Entonces, a ver. Vale. Entiendo que, se, que pasan las pantallas. Correcto, si, si, si no pasaran, me avisáis que esto ya nos ha pasado alguna vez de ir hablando y la, la presentación se quedaba en la misma, en la misma slide. Entonces, eh, bueno, somos como hemos dicho, Vicom. Sí, sí, sí, sí. Si hay alguna pregunta, Juan, ahora no vemos el, el chat nosotras. Nos podéis cortar y, y nos, nos la leéis, por favor. Sí, no os preocupéis, estaré atento al chat, si hay cualquier sí. pregunta o vale. intervendré. ¿vale? Vale, y también vale, os, vale. os comentaré si no cambia la pantalla o lo que sea. Perfecto, perfecto gracias. Bueno, pues Vicom habla de data, ¿no? habla de data, habla de tangibilizar la sostenibilidad, pero siempre nos gusta recordar que venimos desde una visión muy romántica. ¿no? Nuestra, nuestro punto de partida es eh, nacer para cambiar, ¿no? el poder llegar a ser poder llegar a ser todo lo que nos propongamos a nivel de sociedad, a nivel de individuo, a nivel de industria. Nosotros nos planteábamos este concepto de transformación, al final como esa parte romántica ¿no? y utópica de que si pudiéramos pedir un deseo, ¿cuál sería? Pues en ese caso, a nivel profesional, nuestro deseo era cambiar una industria. ¿Y por qué queríamos cambiar una industria? Pues por, un, por una serie de hechos que realmente creo que preocupan. Hechos que son datos, eh, los vamos a compartir. El 80% de los trabajadores en la confección son mujeres. Mujeres con unas situaciones de trabajo, eh, éticas y sociales que hemos de conocer y que hemos de cambiar. Tres, se utilizan tres kilos de químicos en la producción para un kilo, solamente un kilo de algodón convencional. El 70% de los consumidores es una pasada, ya no confían en las marcas, quieren un cambio, quieren respuestas, quieren transparencia. Sí, di Juan. ¿Estáis, ¿estáis avanzando en la presentación? Sí. No está avanzando. Ah, ah vale. ¿ves? <risa> eh, a ver. ¿Y ahora, el... ahora sí. Ahora estamos en la de los consumidores. ¿Ahora, ya, ¿Ahora avanza? Sí. Vale, perfecto. Vale. Seguimos. Se utilizan 317 litros de agua eh, para producir una sola camiseta de algodón. Una sola camiseta de algodón que en el mejor de los casos se utiliza alrededor de 20 veces. Hay más de 30 procesos para producir una camiseta de algodón. 30 procesos. Imaginaros cuántas manos hay detrás de cada uno de estos procesos. Y de media se recorren 10.000 kilómetros desde, desde materia prima, desde la extracción de materia prima hasta punto de venta. 10.000 kilómetros recorridos también para la producción de una sola camiseta de algodón. Os Compartimos datos y os preguntaréis, ¿por qué los datos son tan relevantes? Pues son relevantes porque gracias al dato podemos dar respuestas a ese consumidor que exige, a esa ley que empieza a exigir, que por ejemplo las empresas con más de 500 trabajadores empiecen a compartir memorias eh, no financieras y sobre todo porque la industria, las personas que trabajamos en ella, las personas que trabajan en terreno, exige un cambio. Pero sobre todo, aparte de este momento eh, social que, en el que vivimos todos, porque el mundo exige, yo creo que todos exigimos un cambio. La forma que tenemos de vivir ya no es una opción porque vivimos por encima de las capacidades de, re, de regeneración del propio mundo. Hablando de en economía doméstica, realmente estamos hipotecado, hipotecados hasta el cuello, estamos utilizando recursos más allá de su capacidad de, re, de regeneración. Por lo tanto, es un momento de parar, parar para empezar a pensar en las generaciones futuras, para empezar a pensar también en nosotros, porque es una realidad que los impactos reales que estamos sufriendo a día de hoy, los estamos empezando a vivir en nuestras en nuestras carnes y empezar a cambiar esa forma que tenemos de vivir, de producir y de consumir. En ese sentido, no tiene que ver con la industria, pero recomiendo mucho un documental que se llama The Age of Stupid que es muy interesante porque mmm, eh, viaja un mundo en el, dentro de 20 o 30 años, 2050, que está lleno de desastres naturales y de una desigualdad social muy, muy agresiva. Y lo relevante de, de ese documental es que está todo grabado con hechos reales, ¿no? Entonces realmente te hace entender que ese futuro mmm, tan catast catastrófico, pues desgraciadamente no lo tenemos tan lejos. Lo bueno es que realmente lo podemos cambiar, estamos todavía a tiempo y estamos, eh, tenemos la fuerza y el poder de cambiarlo si cogemos conciencia y responsabilidad de nuestros hábitos. Antes de seguir, creo que tenemos que contextualizar un poquito para entender qué significa sostenibilidad. Es un con, con concepto muy complejo del que todo el mundo habla y que cada vez es más ambiguo y deja de ser objetivo y pasa a ser subjetivo. Objetivamente, sostenibilidad significa, punto por punto, abastecer las necesidades de las generaciones de hoy sin comprometer el abastecimiento de las generaciones de mañana. A día de hoy, como hemos dicho, esto no se cumple. Para nosotras... Sostenibilidad, más allá de mitigar los impactos ambientales, significa evolución, significa cambio, transformación, visión de futuros y de ser valientes y de emprender este camino hacia la transparencia, la honestidad y la ética. Justamente eh, esta semana estábamos, estábamos escribiendo eh, una entrada en nuestro, en nuestro blog que justamente hablaba de esto, ¿no? hablaba de, de, del efecto que había tenido esa, ese inicio de transformación en la industria textil a día de hoy, teniendo en cuenta que ya llevamos más de 10 años recorridos a nuestras espaldas intentando cambiar una industria. Y escribiendo el artículo nos dimos cuenta que esos 10 años obviamente habían servido para estar en el punto donde estábamos, pero no era lo suficiente. Y no era lo suficiente porque bajo nuestro punto de vista estamos intentando cambiar una industria bajo los mismos parámetros en los que está construido. ¿no? Es decir, desde una visión pues, capitalista basada en el consumo. Y creo que hemos de ser un poquito más valientes, ir un paso más allá, imaginar ese futuro no desde esa perspectiva Capitalistas, no quiero entrar en, en política, o sea, entender el capitalismo como, como, como concepto más de, de producción, no un sistema de, de consumo, sino que intentar cambiar ese sistema por, un, por, por otro tipo de producción, donde entremos en un modelo de producción circular y donde nos atrevamos a pensar en otros modelos de consumo, como puede ser pues, el segunda mano o, o el reuso de las prendas que ya no queremos. Hablamos de sostenibilidad a nivel global, a nivel, a nivel eh, del, del, del contexto, porque es importante focalizar el punto en el que estamos, para entrar ahora mismo ya en entender cuál es la problemática real del sector en el que, del que ahora mismo estamos hablando, que es el sector del, del textil, del, de, de la ropa, del calzado, de los accesorios. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta, que es uno de los puntos eh, más importantes, yo creo, para empezar a remediar y para empezar a aplicar cambios es entender que estamos trabajando con una industria que es la industria una de las industrias más deslocalizadas del mundo, que tiene una cadena de valor y de producción detrás que implica muchísimos actores y muchísimos países. Por lo tanto, el primer, el, primer paso, el primer paso y el primer impacto es, por un lado, esa falta de transparencia porque realmente se hace muy complicado trazar y conocer cada una de las etapas y cada uno de los proveedores que incluyen la producción. En este caso, vamos a hablar de una prenda. Por lo tanto, este es uno de los primeros impactos, ¿no? intentar localizar esa industria que está tan deslocalizada, intentar controlar el famoso outsourcing y um, identificar muy bien cuáles son esos actores que incluyen la cadena de valor para poder trabajar directamente de la mano con ellos. ¿Por qué es importante trabajar de la mano con ellos? Porque la industria tiene dos impactos importantes, el impacto ambiental y el impacto social. El impacto ambiental, primero de todo, hemos de entender que estamos hablando de un modelo de producción que funciona totalmente bajo un sistema de producción lineal, es decir, un sistema de producir, consumir, usar y desechar sin reentrada en el circuito de producción. ¿Cuáles, ¿cuáles son las consecuencias de, de, de, estar dentro, de, de, de producir mediante un circuito cerrado de producción? Pues Primero, que agota los recursos naturales del planeta, contribuyendo a grandes impactos como la deforestación, emisiones de carbono, sequías, inundaciones, etc. Y luego, sobre todo, porque generamos muchísimos residuos derivados de un sobreconsumo que estamos todos pues, muy acostumbrados y que lo tenemos al orden del día. Por lo tanto, partimos de un punto donde hemos de pensar que la forma que tenemos de diseñar, de producir y de consumir, hemos de saber que tiene unas consecuencias que son muy graves. Vamos a revisar cuáles son esas consecuencias. A nivel ambiental, el problema, la problemática que tiene de la, indust la industria textil es que es una gran eh, dependiente de recursos no renovables. Alrededor de, utiliza alrededor de 98.000 millones de toneladas para, eh, para poder abastecerse de todo lo que son las fibras eh, sintéticas derivadas de los combustibles fósiles y luego también eh, con el tema de los pesticidas y fertilizantes. No solamente eh, es una gran dependiente de recursos no renovables, sino también es una gran consumidora de agua, alrededor de 93 millones de metros cúbicos de agua consume la industria textil, estamos hablando de consumos anuales, en este caso porque pues sobre todo para lo que son la producción de fibras naturales, todo lo que son las fibras vegetales, el famoso algodón que nos gusta, todo, nos gusta a todos mucho pero es un gran consumidor de agua y luego también todo lo que son los procesos de producción en, el, en cuanto por ejemplo a los acabados o a los tintes. ¿Cuál es la problemática? que ese impacto? El impacto que tiene se extiende más allá al uso de, al, al uso de, de recursos, tanto renovables como no renovables, e implica también grandes índices de contaminación. Es un hecho que es la segunda industria que más contamina del mundo, detrás del petróleo, del petróleo alrededor de 1.200 toneladas anuales, y su contaminación extiende más allá del aire y también implica el, el agua. Es la responsable del 20% de la contaminación industrial del agua. ¿Por qué? Por los procesos tan agresivos, sobre todo en, las, en, los, en, la, en, la, en la producción de materiales, en la parte de procesos húmedos, que serían estampación y acabados, de, y acabados de materiales. Y la problemática que tiene esta industria, que debido al sobreconsumo, es una industria que sus impactos... Eh, van más allá del sistema de producción y también implican la parte de uso, los famosos microplásticos que son toda la, toda la liberación de microplásticos derivada por el uso y por las lavadoras de las prendas que conllevan fibras sintéticas y luego también la problemática que tenemos con, um, con con el uso y el, con el poco reuso y el poco reciclaje que le damos eh, al uso de las prendas. Menos del 1% del material utilizado para producir ropa se recicla en ropa nueva, el 87% del material utilizado para, para la producción textil termina en vertedero y el uso de prendas se ha reducido un 36%. Por lo tanto, aquí tenemos un mix eh, de muchísimos elementos que juntos hacen. Eh, que la industria de la moda efectivamente sea la segunda más contaminante del planeta por todos esos conceptos que estamos hablando y que estamos poniendo sobre la mesa. Esta es una de las consecuencias que creo que seguramente todos conocemos, que es eh, la extinción del Mar de Aral por eh, el regadío de cultivos eh, de algodón de la zona. Esto es una foto de 1973 versus una foto de 2012. Hay un documental de Isabel Cochet que hizo creo que para Televisión Española, donde te bueno, te da esta visión más romántica de toda la vida que había alrededor de este mar, y ahora donde antes había peces, pues ahora hay un desierto de... bueno, Cuando ves el documental lo ves que son como todo como barcos abandonados y realmente te da... pues. Mucha pena ¿no? el, el, el, el ver que, que realmente cuando, cuando hay un impacto, hay una catástrofe ambiental eh, en, una, en una localización geográfica, también destruye toda la vida humana y toda la, vida, toda la biodiversidad del alrededor. Por lo tanto, creo que merece la pena que, que podáis ver este documental porque es, es muy impactante visualmente. Y luego las consecuencias sociales. No hemos, de, no hemos de olvidar, estamos aquí para hablar de impactos ambientales, pero a mí sí que me gustaría pasar por encima de todo lo que son los impactos sociales. Es una industria donde muchísimas veces prevalecen los tiempos y los costes. Por lo tanto, hemos de poner eh, un punto y final a este, a este momento intentar... De, eh, Dejar de presionar como consumidores para que las marcas dejen de presionar a los proveedores y prevalezca el precio y el tiempo en lugar de la calidad de las y de las condiciones laborales, sociales y éticas de los trabajadores que implica la cadena de valor. Para nosotros eh, es muy importante entender que no, no, no, no nos creemos el made en Bangladesh store que el made en Portugal, pensamos que está siempre cargado de prejuicios, por lo tanto pensamos que es muy importante entender que más allá del made hay, un, hay una serie de procesos y de personas detrás de una prenda. Por lo tanto, eh, somos muy, muy afines a que las prendas estén regladas y tengan una serie de certificaciones y de garantías sociales que nos garanticen que esas condiciones eh, bajo las que están hechas son éticas y seguras. Vista esta foto, hemos de entender que la provisión para el 2050 aproximadamente es bastante desoladora. ¿Por qué? Porque se prevé que realmente no podremos abastecer esa demanda descontrolada con los recursos limitados de los que dispone el planeta, porque se prevé que se volcarán alrededor de 160 millones de toneladas de ropa y porque los impactos ambientales y sociales derivados que hemos visto se van, a, van a ser exponenciales. Aquí, por ejemplo, marcamos cuatro de ellos, un consumo por tres, unas emisiones de carbono que pasan del 2 al 26, 22 millones de toneladas de, de, de microplásticos vertidos al mar y de, las 90, de los 98 millones de toneladas que hablábamos en el 2015 pasaremos a unos 300 millones de toneladas. Por lo tanto, vemos que hay un gráfico exponencial y vemos que realmente hemos de frenar esas y esos hábitos de producción y de consumo de los que hablábamos anteriormente. Ahora bien, preguntaréis, ¿cómo replantear esa sociedad y esa economía actual para hacerlas justamente compatibles con el medio ambiente y con la ética? Para nosotras hay tres puntos claves. Uno, la transparencia. Hemos de empezar a identificar esos riesgos y desafíos para aumentar esa eficiencia y construir relaciones sólidas y de confianza con los proveedores. Es decir, hemos de ser transparentes, pero no ser transparentes y trazar esa cadena de producción para enseñarla a nuestro consumidor, que también, porque el consumidor lo exige, sino sobre todo para poder identificar cuáles son los factores que actúan, cuáles son los actores que actúan en nuestra cadena de producción y poder trabajar de la mano con, él, con ellos, es decir, convertir a los proveedores en nuestros mayores socios para poder dar pasos adelante a, una, a, a un sistema de producción que tenga un impacto ambiental menor y que tenga un impacto social y ético seguro. Luego dar respuestas, yo creo que la sociedad, las personas Queremos soluciones, exigimos responsabilidad y hemos de empezar a trabajar juntos con el consumidor y con la marca, sobre todo bajo nuestro punto de vista para empezar a cambiar esa cultura del sobreconsumo, ¿no? Vamos a seguir consumiendo. Nosotros aquí somos las primeras que nos encanta consumir, pero por favor, consumamos con responsabilidad, empecemos a educar el ojo del consumidor para, para que el consumidor pueda empezar a elegir qué producto realmente quiere entrar en su casa y cómo va a cuidar de ellos, para que sus impactos por lo menos merezcan la pena. Es decir, un producto siempre va a tener una huella ambiental y una huella social asociada. Por lo tanto, vamos a darle valor, vamos a darle sentido a esa huella con un buen uso del producto que consumimos. Y tercero, responsabilidad. Hemos de empezar a invertir, tanto los proveedores como las marcas, en eficiencia, en recursos y en entornos seguros, bajo una mirada de responsabilidad. Ya, ya vale de, de, de seguir produciendo de una manera irresponsable. ¿Qué significa producir con responsabilidad? Significa invertir en sistema en... en, en en, ay, en sistemas de producción que, por ejemplo, tengan circuito cerrado de aguas, apostar por las energías renovables, apostar por la innovación en materiales y más de Vamos a apostar por innovar, vamos a invertir en esa innova, in, en innovación desde un paraguas de responsabilidad, pensando en el futuro de las generaciones que vienen. Segundo punto, hemos hablado, este sería el mismo, ¿no? Transparencia, respuesta responsabilidad, al final es ir todos a una. El segundo punto es tener una visión 360, entender que el impacto generado de la industria para, para nosotras pasa por cuatro puntos claves y hemos de entender esos cuatro punto, puntos, puntos claves de manera que se interrelacionan y que hemos de trabajar con ellos de manera equilibrada. Por un lado, entender que hay una serie de impactos en el en, en, en cuanto a en, hay una serie de, de prácticas que se pueden realizar para la eficiencia medioambiental en la gestión y el uso de recursos, es decir, tener una visión de impacto positivo hacia el planeta. Segundo, tener una visión de impacto positivo hacia las personas, es decir, generar prácticas para asegurar lo que decíamos, condiciones laborales, sociales, animales, éticas y seguras. Tercer punto, tener una visión para acercarnos a la circularidad, cambiar, esos modelos de, cambiar ese modelo de producción lineal y crear prácticas para promover acciones hacia un modelo de consumo con reentrada en circuitos de producción. Y el cuarto punto, que es un poquito el que veníamos hablando anteriormente, tener una visión hacia la transparencia, es decir, realizar prácticas para seguir definir y trazar toda la cadena de valor y comprometernos, importantísimo, con esa cadena de valor. Y el tercer punto, con datos. Es decir, ya no vale hablar de sostenibilidad sin datos tangibles. Hemos de empezar a tangibilizar la sostenibilidad y poner números para poder tomar decisiones con sentido y con coherencia. Hay una frase que nos gusta mucho que es que el, el, el conocimiento sin, sin datos no es poder, y el conocimiento con datos es poder, y de eso va la sostenibilidad, de dotar de poder a través de los conocimientos. Bueno, como podéis ver, y, y para seguir un poco la conversación que, hemos, bueno, que, que os ha estado explicando a Alba al final, el por qué hoy estamos aquí y por qué decidimos... Pues realmente invertir nosotras internamente en generar estos datos de la sostenibilidad no es inmediato, es que detrás hay, hay un estudio y hay unas consecuencias que, que al menos nuestro granito de arena ¿no? para esta transformación pues es, es, es la creación de esta herramienta. Que más allá a, de, de poder vender a tema, como si fuésemos a comerciales, sí que nos gustaría compartir con todos vosotros lo que estamos ofreciendo para entender el valor de estos datos asociados a a la sostenibilidad, y al final lo que hacemos aquí en, dentro, en, en Bicom, en esas cuatro paredes que, que están lideradas por mujeres y, y también con un equipo lleno de mujeres, es una plataforma digital que acompaña y ayuda a, a las marcas a poder entender y a poder medir a la tangibilidad de sus productos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente a lo que estamos aportando es que las propias marcas, las propias, la propia industria, tenga la capacidad de poder gestionar la sostenibilidad desde una misma plataforma y poder ¿no? deponer valor y poder, poder entender el, el, el que está pasando en toda su cadena de valor. Damos, ofrecemos soluciones 360, insistimos, la sostenibilidad no solo es una parte medioambiental, hay, hay, hay muchos recursos que forman parte de ello y al final poder tener acceso ¿no? pues, pues de manera constante. No sirve un estudio, no sirve un paper que me lo leo y me lo olvido, sino es, es, esa, es esa facilidad en poder tener datos de manera inmediata, um, y constante aquí no sé si tenéis a mano vosotros eh, seguro que en, en vuestro ordenador tenéis a mano el, el, el móvil os animaríamos que si pudierais escanear ese código qr para ver un poco la, la importancia de poder de poder entender los datos no al final una, una parte de, de, de la responsabilidad que estábamos hablando era cómo entrenamos ese ojo uh, para que podáis entender sí. bueno. lo podéis ver Entiendo, entiendo que sí, pero un poco sobre todo es, es, es, es entender ¿no? ese ojo, el, el que hay detrás de un producto y cómo podemos aprender más uh, de, del producto que queremos a comprar. Y al final es, no, no es comprar menos, es comprar mejor y saber cómo lo podemos cuidar uh, conociendo um, esos impactos. Entiendo que sí que lo habéis podido, podido ver, de lo contrario os podríamos pasar el link o, o, o luego os compartimos la foto para que hagáis. ¿Sí? Vale, gracias Juan. Un poco, no, entiendo que no hay, no, no hay preguntas en el chat. ¿eh? Nosotras vamos, seguimos unos, unos minutos más, pero simplemente es, es no, no hay preguntas. Um, es compartir con vosotros. Entonces a fecha de hoy. a ver, a ver problemas técnicos. Sí. Vale, aquí por ejemplo podemos ir a, podemos ir aquí arriba muy rápido es es todos los datos que trabajamos ¿no? con, con, con esas marcas que, que quieren saber más de sus productos y es cómo tratamos la trazabilidad, que lo podemos ver aquí en la parte superior. En la parte del medio es cómo tangibilizamos nuestra medición de impactos por, por, por esos productos, donde podemos ver los impactos de litros de agua los impactos de CO2, los impactos de eutrofización y los impactos de residuos que genera este producto, así como el impacto total de la colección, incluso los ahorros si lo comparamos pues, con otro producto, como podría ser si estamos analizando uh, una camiseta de algodón um, orgánico, como lo comparamos con un algodón convencional. Al final de todo, al tener acceso a estos datos y poderles poner nombres y, y entenderlos, lo que nos permite es jugar con estos puntos calientes de toda la cadena de valor e identificar muy bien cuáles son esos puntos um, con un riesgo más alto y que, por lo tanto, tenemos más capacidad de poder minimizar uh, ese impacto. Luego si vemos aquí en la parte la parte de vuestra derecha donde hay unas evaluaciones es toda to, todas las o sea, toda la formación o sea un producto todo, todas las buenas prácticas, iniciativas y certificados que pueda tener asociados a ese producto. Y esto lo que nos mide es poder tener un, un índice de sostenibilidad que nos ayuda en los cuatro bloques que habíamos comentado antes. Nos ayuda a entender en qué grado, de, en qué índice está en la parte medioambiental del planeta, en la parte de social de personas, en la parte de transparencia y en la parte de circularidad. La misión es muy clara es que la marca, es que, es que los proveedores, es que la industria siga avanzando, es que se siga preguntando cómo mi, mi, minimizar sus impactos y cómo mejorar su índice de sostenibilidad. Al final, nuestros clientes uh, podemos demostrar con una, una producción media de 40.000 unidades que pueden aumentar um, un 40%, pueden ser un 40% más responsables, que pueden llegar a ahorrar hasta 76.000 kilos de CO2 y llegar a más de 40.000 uh, consumidores a, a punto de venta, ¿no? A, a, a, poder, a poder comunicar toda, toda esa información. Y así a nivel un poco general para acabar de compartir con vosotros y es que todo eso al final uh, tenemos el apoyo de estas grandes marcas pues que también nos están ayudando a cada vez a hacer que nuestra metodología sea más fuerte, sea más sólida y también sean valientes para poderlo comunicar al consumidor final, ¿no? Porque si al final las marcas no son lo suficiente valientes para poder mostrar sus datos, el consumidor tampoco le llega nada. ¿no? Entonces es un trabajo de fondo que tenemos que trabajar marcas, industrias, proveedores y, y consumidores pues para llegar a esa transparencia y ese conocimiento de datos para luego sí poder producir mejor y, y comprar también mejor. No sé si, si a partir de aquí nos, nos, sí que nos gustaría poder generar un poco de debate o poder contestar preguntas que podáis tener. Sí, de hecho dejamos la presentación aparte porque, bueno, eso, lo que queremos es compartir, hablar, que surjan preguntas y responder realmente, bueno, si sí, sí hay alguna pregunta también por parte de Juan que, que le haya quedado en el tintero y sobre todo por parte de la audiencia, por favor preguntarnos todo lo que queráis, exprimir, exprimirnos al máximo y estaremos encantadas de, de hablar. Perfecto, Gra gracias arma, gracias eh, Ana. He visto que hay una pregunta que yo creo que era como contestando a vuestra a vuestra petición inicial, como más genérica, de Alejandro, que decía me gustaría conocer cómo podrían las empresas adaptar su producción en términos de sostenibilidad. O sea, me imagino que es como eh, eh, de lo que habéis comentado, por ejemplo, con el ejemplo de la zapatilla de, de Camper. Eh, ¿cómo, cómo lo han hecho, ¿no? O sea, al final decir, oye, en el momento que han decidido queremos hacer la trazabilidad de esta zapatilla, eh, ¿cómo lo han hecho a través de sus eh, proveedores? Eh, en interno es mucho más fácil, pero claro, con sus proveedores para que le en, entiendo que compartan esa información, ¿no? Para alimentar sí. vuestro, vuestro data, data, data set eh, de ver cómo lo han hecho, ¿no? Y, Sí, nosotros seguimos el modelo de trazabilidad estándar, donde nosotros tenemos una serie de formularios, sobre todo relacionados con materiales y proveedores y seguimos un, un, los, los niveles de trazabilidad desde nivel 4 hasta nivel 1 pues desde proveedores de, de confección proveedores de procesos húmedos proveedores de, de proceso de materiales y proveedores de extracción de materias primas entonces una vez tenemos analizados todos los proveedores y tenemos también, perdón, localizados todos los proveedores y localizados todas las materias sacamos las características eh, de cada uno de los proveedores pues por ejemplo en cuanto a certificación, sistemas de logística localización, etcétera y en materiales, las características del material y también las buenas prácticas asociadas, pues por ejemplo, en cuanto a sus certificaciones, estándares de calidad y demás. Entonces al final trabajamos con fichas de proveedores y fichas de materiales validamos esa información y así podemos sacar esos reportes de trazabilidad y ese sistema de, de datos de impacto, esos informes que luego lo que les permiten a las marcas es dos cosas, por lado es comunicarlo a su consumidor pero sobre todo por otro lado es determinar qué qué puntos eh, no tiene trazados por ejemplo eh, qué, qué, qué puntos flacos pues, su cadena de valor tiene que ir a buscar tiene que tiene que empezar a trazar pues por ejemplo la mayoría de, de de marcas tienen trazados y tienen eh, detectados hasta nivel 2, pero nivel 3 y nivel 4 pierden su traza. Pues nuestra herramienta les permite determinar muy bien dónde ir a atacar y luego sobre todo qué medidas correctivas tienen que empezar a, tienen que, tienen que, tienen que empezar a tomar pues, para un cambio de materiales, para un cambio de procesos, para un cambio de sistema logístico. O sea, les da una visión con un datos de impacto y, y, y ponderan el riesgo y pueden empezar a tomar decisiones. También un cambio de packaging, es decir, lo contabilizamos todo. Nosotros al final lo que hacemos en la parte de medición de impacto, hacemos análisis de ciclo de vida, donde lo que habéis visto vosotros es el total unitario. Pero ese análisis de ciclo de vida lo disgregamos por cada etapa de producción. Entonces damos esos indicadores que hemos hablado, eh, huella hídrica, huella de carbono, eutrofización y residuos, por cada una de las etapas. Es decir, estos cuatro puntos por extracción de materias primas, por procesos de materiales, por procesos húmedos, por transporte, por packaging, por uso y por fin de uso. Entonces, esto al final lo que permite es determinar riesgos por cada etapa según los datos obtenidos del análisis de ciclo de vida. Y si luego, en, en, en caso de que la marca quiera mejorar y quiera minimizar sus impactos, si la marca lo, lo requiere o la empresa lo requiere, también puede solicitar un plan de acción a, a medida para poder entender muy bien cómo, cómo aplicar unas mejoras correctivas de, de una manera ágil y, y segura. Sí. Entiendo que esos formularios después son dinámicos, es decir, que vais eh, después eh, cuando hay cambios de ir alimentando para ver cómo va progresando sí. y tal, ¿no? Sí, exacto almacenamos los datos y lo que les permite también es detectar pues proveedores con los que se tiene que reforzar la, la, la relación proveedores que ya están muy, muy, muy asentados y que realmente pues son como su top, su top 3 lo mismo con materiales, hacemos por rankings de materiales en función de los históricos y así pues cuando vas a una colección antigua puedes ir a, a tu historial, a tu biblioteca de materiales y ver cuál era el material de un menor impacto, cuál era el anterior de mayor impacto que, pues quizás esa temporada te puedes permitir cambiar. Trabajamos muchísimo, yo creo que es un poquito la gracia, ¿no? Es intentar aprender de tus errores, ¿no? Y de tu historia para, para poder empezar a proyectar el futuro. Y después, eh, a, a, a nivel de empresa, antes de que eh, os tras, traslade otra de las preguntas, te tengo una duda. En el momento que una empresa decide comunicarlo a sus consumidores, que al final es uno de los puntos a los que queremos llegar, que es a la gente. ¿Cómo lo comunica? ¿A través de códigos QR en el producto? Aparte en su web, ¿cómo lo comunica habitualmente dentro de todos los clientes que tenéis? ¿Cómo lo están haciendo? Habitualmente lo, lo publica en su ficha de producto. Um, ahora podemos compartir un momento, por ejemplo, la, la ficha de producto de Coal, que, que en todos sus productos tienen el, ese, ese, ese rapor de sostenibilidad. Ah, más allá de la ficha de producto, también lo aplicamos en, en, en las etiquetas, en el código QR, ah, donde en el momento que nosotros estamos pasando, pasamos todo, todo el reporte, todo, to, todos los datos de los resultados, también les pasamos la URL que hemos generado por cada uno de sus productos y el dibujo, el, la fotografía de, del código QR para que lo puedan integrar directamente en sus etiquetas, en sus tags. Entonces, um, tenemos estas dos partes. ¿No sé si estáis viendo la pantalla que está compartiendo ahora Alba? Sí. Pues aquí podemos ver pues, esto, en, en la ficha de producto um, cada uno de los bloques. Es decir, que no, no, no podemos obligar que las marcas comuniquen los resultados. Hay marcas que no les va a gustar el resultado que salga. Pero sí que es verdad que, que todas las marcas que... Que, que deseen comunicarlo y la parte que quieren comunicarlo sí que siempre tienen esa garantía ¿no? de poder explicarte detrás de un producto, o sea que, que todo está, está, está hecho con la metodología de, de Bicom, un poco les da la veracidad, ¿no? esa, esa, esa un poco más de, bueno, de reputación que un, un, unos terceros han validado a los, los, los datos en concreto. Aparte de que, una... que la metodología en sí es trazable, o sea, cualquier duda que pueda tener cualquier consumidor se nos puede preguntar y, y podemos decir en cualquier momento de dónde viene y por qué viene ese resultado. Tenemos una pregunta de la audiencia, de Esther, que nos pregunta, ¿qué opináis de las certificaciones GOTS, OCS, RCS, etcétera? Muchas gracias, me ha encantado la exposición. Gracias. ¿Qué opinamos? Bueno, Aquí empieza el es... debate, <risa> aquí está Esta es una pregunta que... Que bueno, para mí, a ver, el sistema de certificación es un negocio, obviamente hemos de saber que es un negocio y de eso se nutre también la sostenibilidad, ¿no? al final la sostenibilidad es un negocio en sí mismo, entonces lo hemos de entender como un vehículo. Eh, primero, no todo lo, todo lo que venga certificado con Gocho o con GRS significa que es eh, el, eh, el, el, el, el oro, sí que es verdad que a día de hoy es con lo que podemos contar. O sea, sí que es verdad que el sistema de certificación es muy difícil poder garantizar el uso de una fibra orgánica si no está certificada. Entonces, para mí está bien, es con lo que contamos a día de hoy. En un futuro creo que no podemos dejar de la mano de las certificaciones toda la credibilidad de la sostenibilidad. Es decir, tenemos que encontrar otros mecanismos como puede ser pues, lo que hablábamos, una buena trazabilidad de la cadena de valor, Poder pensar o poder trabajar en el blockchain, no ahora, a corto plazo, lo veo imposible, pero sí a medio o largo plazo como propia medida de garantía. Es decir, para mí es una solución a corto plazo y es la que tenemos ahora mismo. Siempre y cuando la sepas leer, está bien, no te creas todo lo que hay en las etiquetas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es esos índices de evaluación, si una marca tiene un GOTS certificada Ponemos el índice de evaluación en función del porcentaje que tenga certificado con GOTS. Porque una, una, un producto que esté con GOTS no significa que sea al 100%, quizás solamente es un 10%. Entonces lo que hemos de empezar a, a adecuar nuestro ojo, a saber leer cuáles son esos sistemas, esos sistemas de certificación. De bases también, es decir, la, las, las buenas prácticas que incluyen un GRS o un orgánico... Eh, están súper bien. El problema es cómo usamos esas buenas prácticas y cómo usamos esa certificación como estrategia de marketing. Entonces, hemos de ser muy honestos con, con saberlo leer. Sí, para que os hagáis una idea, um, desde Bitcoin hemos estudiado de, de 400, los 400, más de 400 certificados que hay en el mercado y, y de alguna manera no ponemos la mano por ninguno. ¿no? sí que de estos nos hemos quedado con unos 40 que entendemos que, que entendemos las buenas prácticas asociadas y que sí que intentamos impota, imputar todo lo que sería en el índice, pero, pero que hay, hay, hay mucho más que el GOT o, o, o el GRS, que hay un montón de certificados y, y cada día van creciendo de nuevos, ¿no? entonces también es es poder poner muy bien ese límite para, para entender qué certificados sí que no y, y cómo los, los vamos validando, pero en todo caso es entender muy bien las, las prácticas asociadas a ellos. Sí, pensar para acabar de, para, no sé, hasta qué punto eh, tenemos conocimiento del sistema de certificación en, en, en la audiencia. Pero, por ejemplo, GOTS y GRS utilizan dos sistemas de certificación. Un sistema que se llama Scope y el otro que se llama Transaction. El Scope es el general, es el que tiene el proveedor y el Transaction es el que te garantiza que las transacciones pasando por cada de los proveedores tenga ese GOTS. Qué es lo que te obliga a tener transaction, que toda tu cadena de valor tenga que tener el scope, el certificado scope de GOTS, desde, desde el proveedor de extracción de materia prima hasta el confeccionista. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay muchísimos proveedores pequeños que no se pueden permitir el GOTS, entonces quizá una prenda realmente tiene un GOTS, pero no se puede certificar, no se puede comunicar a consumidor final porque, por ejemplo, el confeccionista, que quizás un taller más pequeño, por pues, ejemplo, no de Portugal, no se puede permitir tener ese bot. Entonces, a veces incluso pasa lo contrario, que hay prendas que tienen un bot, que la gente no lo sabe porque no se puede comunicar, porque el propio, el propio certificado no permite esa comunicación si todos los proveedores no tienen un bot. Entonces, es como complejo. Por eso yo creo que es interesante que hayan iniciativas, no solo como Bicoma, ahora mismo hay muchas más en el mercado, que te ponen unos índices que son más fáciles de entender para el consumidor. Y creo que de eso va el tema. Igual que sabemos leer la información de las nutritional facts de, de la alimentación, pues vamos a, crear, vamos a crear estas etiquetas muy fáciles para que el consumidor ya decida si quiere o no comprarlo, pero que por lo menos tenga una realidad muy clara y que sepa leer. Perfecto. Tenemos una pregunta de Raquel, de la audiencia. ¿Qué pautas recomendaríais para garantizar las condiciones laborales de trabajadores de países externos? ¿Cómo lo medís? Bueno, yo creo que aquí, sobre todo, lo medimos en, en, gracias a los certificados y a las buenas prácticas que puedan tener esos proveedores. Aquí creemos que la clave es trabajar directamente con, con esos proveedores y poder preguntar y que los propios proveedores sean tus, sean tus partners, casi. casi, no Es, es, es crear tu, tu propia hoja de ruta y asegurarte pues, que tengan unas condiciones um, laborales, sociales, económicas uh, dignas, ¿no? más, más, más allá que, que las mínimas. Y, y sobre todo hay una parte de responsabilidad muy grande por parte de, de la marca, de no, no, no, no, no tapar los ojos y seguir produciendo, sino indagar e intentar que ese proveedor pues, sea tu mejor amigo. En todo caso, tal y como lo estamos midiendo ahora, sobre todo porque no, nosotras no auditamos, no somos auditoras y no, no nos movemos a, a esas fábricas, es a través de, de certificados o, o informes que podamos pra, preparar de manera interna en forma de cuestionario y de, de evidencias fotográficas um, pues para poder dar algún, algún tipo de, de requerimiento uh -huh. o de medición. Y luego a nivel marca, nosotras siempre somos... Eh... Intentamos hacer entender a la marca que es muy importante primero que, que, que localice esos proveedores, ¿no? Eso es la, la primer, la, la primera, el primer paso. Y luego que cree lo que se llaman códigos de conducta, eh, que hay muchísimos que, por ejemplo, están más focalizados en el sector textil, y que cree esos pequeños códigos de conducta, pues a nivel mm, casi que de. de eh, base para todos sus proveedores y que los comparta y que obliga, los, que obliga a los proveedores a realmente que cumplan esos códigos de conducta y dentro de esos códigos de conducta pues puede haber alguno que por ejemplo pues que tú exiges al proveedor pues a nivel de certificados sociales pues podemos trabajar con un BSCI, con un BRAP con un SEDEX, pero siempre y cuando luego aparte no te quedes en el certificado ¿no? si, sino que sea un complemento de un código de conducta y de una relación personal que tú tienes muy consolidada con tu proveedor Perfecto, perfecto. ¿Hay más preguntas por parte de la audiencia? En directo siempre hay más, ¿eh? Sí, esto pasa. Esto pasa, esto pasa. <ríe> es una de las consecuencias de nuestra, de la sí. época que nos ha tocado vivir. Totalmente de acuerdo. Además que nosotros estamos acostumbrados siempre a interactuar con gente. Tú ves la cara de la gente y tienes un contacto como mucho más directo. ¿no? Y hay veces claro. que, claro, con el Zoom está muy bien, pero hay este tipo de, de barrera. Yo, yo aprovecho y hago, os hago una pregunta. Ah, mira, creo que hay una. Ah, mira, sí. Acaba de entrar otra pregunta de Raquel. ¿En qué porcentaje creéis que encarece el subir el porcentaje de sostenibilidad de las colecciones? O sea, me imagino que es... El, el, el, el tema recurrente ¿no? del precio, no, porque cuando una prenda es sostenible es, es más cara Es una, es una pregunta súper interesante gracias, gracias Raquel ah, pero se puede formular de muchas maneras ¿no? al final cuando vemos, cuando vemos hemos visto los impactos e intentamos hacer la, la pregunta al revés cuando, cuando te decimos que una camiseta pasa por más de 30 procesos Um, que viaja más de 10.000 kilómetros, que consume más de 300 litros de agua, um, pagarías 5,99 por una camiseta o, o, o 10,99, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es caro, qué es barato? Qué? Hay una educación en el precio que hemos estado, que en la, las últimas dos décadas um, ha estado completamente pervertida, por el fast fashion. O sea, vamos a poner valor, el, el, el, si hacemos el, el juego al revés, ¿tú qué estarías dispuesto a pagar? Si sabes la cantidad de personas que hay detrás y, y de lo, los recursos que han consumido, ¿no? Entonces, ¿qué es más caro? Bueno, um, seguro que hay materiales de I D que a día de hoy son muchísimo más caros, pero si, si les generamos demanda podrán ser muchísimo más competitivos, ¿no? Dejemos que la propia industria, incluso que, que el fast fashion nos ayude a abrir camino a esas grandes inversiones que se necesitan para ser más eficientes um, a nivel medioambiental, ¿no? entonces es, es, es, es una súper es una buena pregunta pero la respuesta no es tan inmediata, no es un sí o un no, es un porcentaje concreto, creo que tenemos que aprovechar el momento para abrir camino en inversiones interesantes y que luego la demanda de esos productos más, más conscientes Uh, sean, sean más competitivos también en precio, pero olvidarnos ya de, de, de los precios que hemos estado acostumbrados hasta ahora, no es barato o, o, o caro es, es, sí, es y Además es, va pues, intrínsecamente no. también con el tipo de prendas que a lo mejor tienen una mayor durabilidad y a lo mejor, pues eh, ya no estás entrando en la, en la rueda, ¿no? El fast fashion, de decir, pues una camiseta de 5 euros, pero si con 10 lavados, pues después eh, se estropea, compro otra. Sino sí. que aquí, pues a lo sí. mejor compras de 10 y te va a durar muchísimo más tiempo. Y aparte sí. que te tienes más conciencia sobre el, en la externalidad positiva sobre tu acto de compra en sí. ese momento, en el planeta, en los eh, proveedores, etcétera. ¿no? Y también el valor eh, que le damos a las cosas, porque si te compras 10... Diez no podrás dar el mismo valor que si te compras dos, o sea, es que es, es inevitable, aunque tengan el mismo las mismas características, tú le das muchísimo valor cuando tienes menos, lo cuidas más y eso es una eso es una realidad, es que pasa con los niños, o sea, los niños cuando tienen mil juguetes es que no ven no ven nada, no ven lo que hay. Entonces yo creo que es un poquito hacia hacia allí, vamos, en este sentido. Cuidar y demandar. Sí, y demandar, eso que decía Ana, para mí una de las puntos claves es que nosotros desde los consumidores demandemos a las marcas este, este esta nueva forma, estos nuevos materiales, esos nuevos sistemas de producción para que las marcas lo demanden a los proveedores, creo, creo que esto es un punto clave y parece parece que no, pero tenemos muchísimo más poder de lo que nos imaginamos entonces es que os animamos a ir a las tiendas y a decirle a la dependienta, oye ¿Tienes esta de, ¿Qué tienes en, en orgánico? ¿Qué tienes en reciclado? ¿Qué tienes que se haya producido en un circuito de agua de circuito cerrado? ¿Qué tienes? Cualquier cosa que os pueda ocurrir, aunque sea una, una barbaridad, decírsela a la de dependiente, porque es, una, es, es un hecho que... Es que, es, que, es, que, es que la industria en realidad es muy sencilla, es decir, todas las tiendas reportan directamente a los, a los departamentos de, de producto y de compras, entonces si desde tienda hay una demanda real de consumidor, desde los departamentos de, de producto y de compra van a empezar a, a diseñar de otra manera y es importante que desde la calle alcemos la voz a, en este sentido y parece que no, pero repito, tenemos más poder de lo que nos pensamos los consumidores. Totalmente de acuerdo. Eh, el, ¿El gran cambio por dónde va a venir? ¿Va a venir por los grandes players que hacen sus movimientos y que hacen mover toda la industria? ¿Por los pequeños que realmente ya pueden hacer desde el principio como sostenibles y pueden hacer cambios mucho más rápido? ¿O por parte de los consumidores? ¿O lo que estoy detectando yo, a lo mejor me equivoco, pero bueno he liderado un, un, un, un informe a nivel europeo eh, sobre la inversión de impacto, sobre todo en Business Angels, y estamos viendo que justamente que los Business Angels, que son las personas físicas que invierten en proyectos en fase inicial, o los fondos de inversión, o uh -huh. grandes fondos, exigen dentro de sus eh, inversiones que eh, se inviertan en compañías que sean de impacto positivo y sostenibles a todos los niveles. O sea dejando de lado la parte regulatoria que está clarísima que podría acelerar todo el proceso ¿eh? pero por dónde estáis detectando que están viniendo los grandes cambios que hacen mover todo en, en, en relación a la inversión nosotros tenemos uno de nuestros clientes que, que es un hecho fueron sus propios inversores los que exigieron a la marca a que trabajaran con nosotros o sea sí que es verdad al final los inversores huele en donde hay dinero y la sostenibilidad es un negocio, que es un poquito lo que hablábamos anteriormente. Entonces, lo primero de todo es, vale, okay, la sostenibilidad es un negocio, pero vamos no solamente a, a tener esa oportunidad de negocio, sino que también hacerlo con sentido. Entonces, esto yo creo que es un punto importante. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que aquí no hay un actor. Es que el éxito pasa en que todos tenemos fuerzas y que vayamos todos a la una. Cada uno pondrá su granito de arena. Eh, los poor players del mercado lo que harán será eh, presionar al proveedor para que el proveedor invierta y que invierta en recursos con unos sistemas de producción más sostenibles. Eh, el pequeño negocio lo que hará será concienciar de una manera quizá más amigable y sensibilizar muchísimo, eh, yo creo que a la sociedad. Y además es que nosotros tenemos... Eh, trabajamos con, con, con marcas Sobre todo medianas y, y, y pequeñas Y es que cada vez son más Y juntas suman muchísimo Y si se suman juntas y empiezan a exigir a los proveedores Hacen mucho ruido Entonces también las necesitamos Y obviamente Nos necesitamos a nosotros como consumidores Esto es un punto clave Si, si el consumidor que es el que paga la fiesta No exige, la industria no cambia Porque al final la industria son marcas Y las marcas al final tienen unos, unos, unas cuentas de resultados que tienen que dar positivos eh, cada año. ¿no? Entonces hay una realidad, se tiene que seguir vendiendo, y se tiene que seguir consumiendo, pero baja unos criterios y baja una concienciación radicalmente diferente a como estamos acostumbrados ahora. Sí, creo que es, es, es, es correr en paralelo, pero hacer una misma dirección. Nosotros a, a, a título personal de experiencia, sí que podemos decir que tenemos clientes que dicen es que Voy con los datos bajo del brazo cada vez que voy a ver a mi inversor. Hay otros que dicen, el consumidor no tengo ni idea si lo valora, pero a mis distribuidores es un valor de venta brutal para poder ir a esas pequeñas tiendas en Alemania. O sea, tenemos un poco todos, ¿no? Otros, no, no, es que son los consumidores que nos están exigiendo cada vez tener más información del, del, del producto. Entonces vas, vas viendo que al final son, son, es una balanza, ¿no? Y... y y lo que te piden unos al final te lo piden los otros, es un poco, un poco complejo, pero en todo caso creo que vamos todos hacia la misma dirección, sin duda. Habéis comentado que trabajáis con clientes medianos y pequeños, eh, ya sabéis que sobre todo aquí, cuando hablamos más en tema local, son sobre todo muchos pequeños y mm -hmm. muchas veces les da como un poco de miedo de decir, oye, si, si quisiera empezar un proyecto con vosotras, con, con Bcom, eh, a lo mejor es que va a ser una inversión bastante elevada y que tienen que poner, pese a que es cierto que después puedes poner en valor cada vez más tu marca, pero eh, ¿cómo se puede romper esa barrera de pensar un a priori como este que acabo de decir? no decir, Oye, es que claro, ahora si empiezo un proyecto de este tipo, eh, con lo que habéis comentado, a lo mejor para una empresa pequeña esto va a ser muy difícil y muy caro. ¿no? Bueno, nosotros también somos pequeñas y... Y, y, y también entendemos lo que a veces muchos, muchos proveedores nos piden. En cualquier caso, uh, siempre nos, nos encanta, nuestro objetivo es dar voz a cuantas más marcas mejor, a cuantos más productos mejor. Entonces, cuantos más productos tengamos, también más competitivos podemos ser, ser en precio. ¿no? Uh, en este caso, os diría que, que, que nos escriban, nos pueden escribir directamente a, a alba.bicomestudio o, o ana.n.bicomestudio y encantados de tener una primera, una primera llamada sin ningún tipo de compromiso y, y hablar de precios, pero no, no, es, no es tan caro lo que estamos ofreciendo uh, por el valor que estamos dando. Entonces, seguro que, que encontraremos la manera de llegar a un acuerdo. Genial. Mira, se ha animado Alejandro con su segunda pregunta. Si una Bien. empresa cuyo modelo es el fast fashion se pasa al movimiento sostenible, ¿es posible que tenga miedo de poner de, de estar poniendo en riesgo a esos clientes a los que sí les importa pagar cuatro euros más, eh, y de esos que pone más, eh, por una camiseta, por un posible grupo de cliente nuevo, ¿qué le diríais a las empresas con esta clase de miedo? Yo te diría que, que no es miedo, obviamente, para gustos colores y, y, y cada uno puede ver ¿no? el, el, el futuro de, lo, de las próximas décadas, Personalmente, tengo la sensación de que las, las marcas que no empiecen a formar parte de esa transformación van a quedar obsoletas y, y soy consciente de lo que estoy diciendo, con nombres muy grandes y, y facturaciones muy altas. Y estoy de acuerdo también que hay, hay muchas familias que probablemente pues, para poder vestir a sus hijos no se pueden permitir según, según, según qué tipo de producto, pero en general tengo, tengo la sensación de que todos tenemos que ir hacia un producto muchísimo más responsable y consumir, o sea producir y consumir de otra, de otra manera, um, creo que el miedo es una parte de la fase de, de, de, del cambio pero que, que estamos todos en un proceso de, de cambio, ¿no? al final no, nos lo pide la sociedad, nos lo pide el momento y, y es que no nos va a quedar otra, creo que con más o con menos velocidad todos vamos a pasar por ese proceso y hay muchas que se van a quedar por el camino no, es algo que comento muchas veces en las, en las charlas, que hablamos mucho de transformación digital, pero yo creo que esto ya está más que pasado y tenemos que ir a la transformación sostenible y esto es la, va a ser la clave a partir de ahora. Tenemos otra pregunta, Raquel, que está muy activa. ¿La desestacionalización de las colecciones creéis que es una realidad en ese cambio de consumo? Sí, totalmente. Yo creo que es una de las herramientas que, que se están utilizando para frenar ese sobreconsumo. Y empezar, al final, las, la, la, las temporadas lo que, lo que te hace es deseo, ¿no? Entonces, no tener temporadas hace que el deseo sea más estable y, por lo tanto, piensas con un poquito más de cabeza qué es lo que realmente tú necesitas y qué es lo que realmente te apetece. Entonces... Yo personalmente estoy, estoy muy a favor de esta no temporalidad o por lo menos me parece bien sacar temporadas y colecciones pero no sacar 20 colecciones como estaban sacando hasta ahora. ¿no? Entonces renovar está bien y yo creo que al final también hemos, no hemos de olvidar que la moda también es arte de alguna manera y las tendencias también son artes. Pero, pero sin, caer, sin caer en ese sobreconsumo ¿no? que, que viene derivado de, pues eso, de, de, de, esas, de ese deseo, de ese marketing agresivo hacia para y por las tendencias y las, y las mil colecciones anuales. Yo creo que es una realidad y es un cambio que está pasando, es decir, lo que se está viendo ahora de grandes marcas que no saquen colecciones, de la cultura de las no rebajas, de de pasarelas como la de Suecia que dejan de haber pasarelas o sea, yo creo que es una, es una tendencia no es una realidad, está pasando y, y no sobre el, el, el sobreconsumo también el, la cantidad de stock que se genera haciendo colecciones de cada 15 días y, y ser conscientes de que no solo es lo que compro, lo que produzco, sino también todo el estocaje que tienen grandes marcas ahí acumulando que, es que, que, es que ni las pueden quemar ni las pueden vender ni, ni las pueden... Mmm, enviar a, a otros países. ¿no? Entonces, ser muy conscientes de, bueno, de, de las necesidades reales que tienen los consumidores, porque es una, es una pasada la cantidad de, de, de ropa con etiqueta. Um, que se hay, algunas, hay algunas compañías de lujo que sí que queman su stock para no de, desvalorizar eh, sí. lo que están vendiendo. Hay, o sea, hay, hay, hay, no, estamos llegando las... a esos extremos. Sí. sí, bueno es que es una de las grandes problemáticas no, los, no lo hemos comentado pero los residuos que se generan de la sobreproducción ah, es, altísimo. es altísimo y de hecho es uno de los grandes problemas a los que nos encontramos y de los que a día de hoy todavía no hay solución porque el reciclaje mecánico tiene una serie de limitaciones y el reciclaje químico todavía no es escalable en nivel productivo entonces hay un punto que tenemos que, que, tenemos que remediar y luego también que nos, nos de alguna manera Muchas veces exportábamos esa sobreproducción de ropa a otros continentes y ahora otros continentes están diciendo Ya no quiero más vuestra ropa que yo ya tengo suficiente, quedárosla en vuestro país ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con toda esa ropa que antes exportábamos? Pues es un problema, es un es problema un que no de momento yo no sé la solución y creo que muchos, bueno, nadie sí, la sabe Sí, sí que a estas marcas que nos pueden escuchar más pequeñas sería el, el, el diseñar o producir bajo demanda para evitar ¿no? uh, costes y, y, y producciones que, que puedan sobrar. En, en que cápsulas, más, que, que también... ¿no? en cápsulas ah. más pequeñas y no hacer colecciones. ¿no? Exacto, sí. No sé, vamos a lanzar a nuestra audiencia si hay alguna última pregunta. Venga Raquel o Alejandro que seáis animados <ríe> el, dúo, el dúo Yo pensaba que iba a arrancar el resto de audiencia ¿eh? Pero parece sí, que sí. no está acabando Bueno Esther también ha preguntado antes eh, Para ser justos pues, pues no sé Si no hay más preguntas eh, Bueno agradeceros muchísimo eh, Alba y Ana eh, Que nos podamos volver a encontrar eh, sí, Que hayáis favor. compartido Vuestra experiencia Y vuestro conocimiento Que ha sido otra vez una gozada eh, no me extraña que ganarais ese premio de 080 Investor Day Ajá. que coorganizamos que en el 080 porque realmente tenéis un proyecto precioso y además con vale. un propósito potente ¿no? que es de ayudar a cambiar el mundo y, y todos esos propósitos tan potentes pues la verdad es que apetece estar cerca o sea que agradeceros muy mucho eh, Bien, también aquí. agradecer a toda la audiencia que ha estado muy atenta y muy activa hoy. Ya sabéis que se han puesto a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta eh, o incluso pues eh, entablar conversaciones para un proyecto. O sea que a, sí, aquí, eh, como ha mencionado antes eh, Ana, pues, ha, ha lanzado su, su email, eh, lo podéis contactar. Sí, lo podéis poner por el, por el chat. Y eh, agradecer también una vez más pues al consorcio de comercio artesanía y moda de la Generalitat de Cataluña y el 080 de poder hacer posible pues este tipo de encuentros y espacios de reflexión que yo creo que siempre ayudan a poner luz en algunos temas que, que siempre son muy interesantes y siempre estaremos abiertos a que nos propongáis también las temáticas eh, que creáis más interesantes. Os animo a que suscribáis pues, a las newsletters del, del 080 e incluso a las de Sidan Click, a nuestra compañía que organizamos eh, conjuntamente con el 080 los Fast Tech Talks y también el 080 Investor Day. Y, y nada más, eh, desearos a todos de cuidaros sobre todo y que nos volvamos a encontrar en breve en el próximo Fast TikTok eh, que os aseguro que siempre será apasionante como el que ha sido el de hoy eh, mil gracias a todos y un abrazo gracias muy fuerte gracias a vosotros, gracias a, vosotros gracias. gracias a todos muchas gracias a todos gracias Cuídate.